Eh, eh, estoy alucinando todavía por las visualizaciones de, del vídeo de, de Overwatch, tío. O sea, estoy flipando, bro. Hello there. Tío, 136 visualizaciones, hermano. Qué guapo, cabrón. Qué guapada, tío. O sea, qué puto guapo. O sea, guapísimo. Muy buena esa. O sea, estás cubriendo, callo, malayo. Vale. Ok, bro. Vale, primera mocha. O sea, es que ratón va al hilo. También decirlo. Está ahí aquí, ¿vale? Para plantar. Ay, qué putada ellos O sea, sé que aquí ahora Es que no tenga nadie, tío Vaya locura, chaval Vaya, vaya buenarda Y vaya locura, chaval Vaya tela Dejote. Rotate, rotate Tú muerto, cabrón Vale, vale Entiendo Entiendo que lo que debo hacer Para hacerme malos los tres notas Literal es Morirme, ¿no? No, no, ¿no? Lo puedo hacer todo, sí. Lo que pasa que aquí habrá nah, no me da time, tío. Jodido. ¡Ay, oh, hija de puta, tío! Joder, puta. No Stay ready, bro. Tiene una banda ya, tío. Increíble. A esta altura deben de morir, ¿no? Dios, no, qué putada. 4 versus 4, ¿Serán capaces de o sea hacer algo? ¿Eh? A ver quién coño. Vale. Eh, para ganar esta ronda 2 vs 1, ¿qué debía hacer yo? O sea, venir por aquí lo primero, ¿no? ¿eh? O sea, el Rey debe estar aquí. ¿sí? ¿En serio? ¡Uh! ¡Let's go! Qué, ¡Qué doble! ¡Uh! ¡Qué triple! Aquí veo calidad, gente. Aquí a Koi, tío. Joder, chaval. Y soy safe, eh. Cuidado, amigo. ¿Y eso? Soy safe, compadre. Drop, drop, drop, drop. Your duty is nice, over. Ok, buddy. No te preocupes. Hijo de perra. You Ay, jaja. Ha -ha. Me han hecho muy bien, pero yo estoy en falla, tío. No pueden hacer nada, hermano. Nice, brother. ¿Eso qué es, buddy? Los juegos de Nintendo eh, Están jugando de puta madre Tío el equipo ¿eh? Para la coña. Está jugando genial Tío Le iba a matar cuchillo Pero En verdad ha sido Perdonadme Ha sido a este estos reflejos Vea al Note Y matarlo Y ya está Voy en C6 Tío Voy muy mal De esta partida Qué paranoia Bro, ¿Eso viene para mí? Escondite ¿Escondite ha dicho? Ha dicho escondite Hermano Aquí somos personas Que venimos braids, ¿Sabes? Vale, está aquí gente a lo mejor me lo hago, ¿eh? ¿Quién sabe, bro? A lo mejor me lo hago Y todos los perros estos Me los puedo hacer a todos, ¿eh? ¿No veis? Ah, sorry, guys Que no se ve nada para entrar en el site Qué paranoia Bro, bro, que me da, que me da Yo ¿Qué perro chamber, tío Como tiene una mirilla Solva, you la música weirdest Muchos duns, ¿Cómo te you a to Meanwhile ¿Sabes? En plan, de ¿no esta puta ronda Uh, el eco malvado y Wow Ojo, eh, Veo que estás en fractur, Literal, campeón ak Vaya fumada De fractur. Madre, el amor vergoso Ahora como juego, ¿sabes? En plan Mira el muro Ah enemy One enemy Has tonto, tomen, oh, tío Buena, hermano tío, margen, hermano. Se lo está marcando Sorry, don't heal eh, No sé, tío En qué sentido No sé ni qué hace Ni qué mierda hace, tío No sé qué piensan, tío Los manes ¿Me puedo hacer un nuevo de sus cuatro? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Aquí hay alguien Y un mega abracito Campeón, en 6 Me cago en la leche De nuevo ¿Cómo me hago a cuatro notas? O sea, también Menges está en fire, tío, pero a ver. Eh. Vale. Nice, no cambio de arma, gente, o sea, hola. Fade. Pues spy, tu puta madre, ven para acá. Anda, que me iba a cargar la safe. A la fade. Está aquí, tío, ¿dónde está? Hostia. Bro, ¿y la y la fate? Hermano, me está rayando una puta barbaridad. ¿eh? Yo no digo nada. Bro, bro, pilla la spy. Ah, que está rateando allí en el lateral. Tengo que ir con él, gente Vale Bro, bro con... 30 left. Oh, shit That rat, this fate are... I'm sorry are... Pues yo nunca vengo por este side En plan, ¿qué tira? La fate esa tira todos los upgrades De loco, chaval Vaya, ahí tan eh, preciso, ¿sabes? Al milímetro Gente Eh, eh, eh, eh, bro No bueno, a ver Me cago en tus muelas Ay, ay, ay, ay, ay, ay A ver cómo lo hago, tío Quítate de aquí, compadre, a ver Mierda, eh Bueno, lo he salvado, en verdad Lo he salvado, lo he salvado, lo he salvado O sea, a ver, lo he salvado Y esto está muy bonita, tío, la skin esta Si me cubren, tío, o sea Yo puedo dar, o sea, puedo ralentizar tío. ¿Y eso? Qué paranoia, ¿no? O ah, sea, que puedes pasar por el lado, ¿sabes? Flipa. ¡Ay, qué guarro, ellos! ¿eh? Sacho! <risa> ¡Sacho! Voy a morir, tío, con tus compañeros, bro. O por lo menos yo. Yo no sé qué pensáis vosotros. Yo estoy un poco en contra de eso de hacer eco. Rollo, te vas, dejas a tu equipo tirado, básicamente, ¿sabes? Y la peña muere y tú te quedas ahí en inside haciendo algo. Qué loco, ¿no? Vamos a darle. Let's play. Face your fear. Vale, vaya paranoia, gente Pensé que venían para B, sería lo más I'll lógico Vaya Dela, hermano ¿En serio? Here. Tío, vaya Dela la ruchadita que me voy a tener que pegar aquí, tío No, no sé A ver si el chamber viene, tío Sería la polla vale, va No los gente voy seguro, a perdonar Por lo que hicieron Dale a la, la, la, la de perro A ver ¿Qué es ya ellos hago pizza. A ver. Enemy down. One enemy remaining. Uff, no sé yo, tío. O sea, puede y no puede, no, at the same time, bro. ah, ah, a la. Sí, sí, sí, sí. Cállate. Cállate, cállate, bro, cállate. Cállate, maninca. Just shift when... 30 seconds left Han rota, han rota eh. Mierda Now you can go No me time dar tiempo, eh Maybe uh, don't, don't have time, I'm sorry You have time, you have time Uff, out time seconds left Pull <laughs> Enemy nice. Mucha presión, tío Es una putada terrible, chaval O sea, brutal, ¿eh? O sea, ¿me la hago yo solo o me la hago yo solo? Uno vs tres, ¿eh? Thank you. You can follow me on too. una. Muy buena, bro. Muy buena, manín Muy buena. Y y se pudo. Seid, eh, seis de. Seis de Siempre es complicado, ¿no? Realmente. Tengo el anónimo sin que deben de entrar en el historial de partidas. Uf, me queda muy poco, o sea, me queda muy poco, sinceramente, para llegar otra vez a tener mielo, tío, o sea, es que vaya, plata yo creo que lo dejaré ahí, gente, porque ahora con el overwatch y tal, esperar los 10 días y ya después empezaremos otra vez las la clases, porque va a ser complicado, ¿no?, realmente otra vez volver a, a tener plata o, bueno, intentar llegar a oro en 10 días, va a ser casi imposible.